Gran, gran parrillada de confraternidad por la reactivación de los músicos. Domingo 24 de octubre, presentación exclusiva desde Huánuco. Yulisa Robles, la poderosa con sus primicias 2022. Dime la verdad. Quiera que tú sepas la verdad. Vemos tus recuerdos. Botella tras botella. Hoy te vas, hoy te vas de todo dejándome sola, hoy te vas y no volverás. De entrar, trato de olvidarte. C -c -c -c -c -c Cumbia sureña, con el estilo de internacional, la puga, la puga por amor. Pero no, ¡Y que suene esa guitarrita con los más Los Aires. Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada ¡Sentimiento Chucky Bambino con Sandro Tapia, el gato! Con la animación de la paisana JB y la fierita. ¡Y su polémica! ¡Lluvia de regalos! Domingo 24 de octubre, desde las 10 de la mañana, en la avenida de Quipa 112, Semirural Pachaculte. A espaldas del romancero, con el grifo, ¡Toda una vida! ¡Ingreso libre! ¡Te esperamos! oficia ¡Ríase con ritmo! ¡Mega TV! ¡Flaton Music! ¡Pueblería Nueva Era! Radio Fiesta Mix Casas prefabricadas Robles